desde Enlace Noticias. Iniciamos con titulares. Un hombre fue herido con arma de fuego en el municipio de Yondó. Por la gravedad de sus heridas, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio. Policía Nacional dio a conocer en las últimas horas las últimas capturas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e inmuebles, entre otros. Conozcan la denuncia que realizan algunos docentes del plantel educativo Colegio Galán sobre ocho profesores que se encuentran infectados. En minutos conozca todos los detalles. Comunidad del barrio San Silvestre se siente inconforme por el mal estado en que una contratista deja la vía principal de este barrio. Aseguran que no han socializado dicha obra. Y en los deportes, Alianza Petrolera inicia este semestre enfrentando al Deportivo Pereira en el Estadio Daniel Villazapata de Barranca Bermeja. Y al cierre, conozca la creatividad de estos jóvenes que hicieron una falta de oportunidad laboral en Iniciativa de Superación. Hoy brindan un pedazo de sombra a cambio de algunas monedas. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos en las noticias. Un hombre fue herido con arma de fuego en el municipio de Yondó por la gravedad de las heridas. Fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio. En el vecino municipio de Yondó se registró un nuevo atentado sicarial. De acuerdo con los testigos, el herido fue identificado como Dani Hernández Jaramillo, esta persona se encontraba departiendo en un establecimiento al público cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. Le dispararon en reiteradas ocasiones sin mediar palabras, recibiendo la víctima un impacto de bala en el pómulo izquierdo. Tras el atentado fue trasladado al hospital Héctor Abad Gómez de Yondó, pero allí fue remitido al hospital regional de Magdalena Medio por la gravedad de la herida. Su pronóstico se encuentra reservado.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 La Policía Nacional en respuesta al plan de intervención adoptada en el municipio de Barranca Bermeja en las últimas horas mediante registro y solicitud de antecedentes judiciales logra la captura de cinco personas requeridas mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir porte y tráfico de estupefacientes destilación ilícita de muebles e inmuebles apoderamiento de hidrocarburos homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. En el primer caso los hechos se registran en el barrio Pueblo Nuevo cuando uniformados adscritos al cuadrante 4 requieren a Oscar Andrés Cristancho de 31 años con el fin de practicarle registro y solicitud de antecedentes judiciales encontrando una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir. Se presenta en el sector del muelle donde uniformados del cuadrante número uno, en acciones de registro y solicitud de antecedentes por medio de verificación en el dispositivo PDA identifican una captura vigente de Cristóbal Rojas de 69 años de edad por los delitos de concierto para el inquir y apoderamiento de hidrocarburos. En el sector comercial, específicamente en la calle 48 con carrera octava, comuna 1 y en el sector de la campana de Barranca Bermeja, al momento de realizar planes de registro, control y solicitud de antecedentes, abordan a los ciudadanos Pascual Cuesta, de 43 años, y Luis Eduardo Gordon, de 39 años, los cuales al ser requeridos antecedentes, arrojan orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados. Y finalmente en el sector de la campana, en el barrio Versalles, Dos personas fueron capturadas por orden judicial por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego. Una denuncia han hecho los maestros del colegio José Antonio Galán. Ellos aseguran que, no, que hay un rebrote de COVID-19 y que no hay garantías suficientes para el retorno a clases. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado indagó y consultó al rector de la institución. A continuación, conozca el siguiente informe realizado por nuestro periodista. El equipo periodístico Enlace Noticias llegó hasta el Colegio El Galán porque ha recibido una denuncia por parte del plantel de docentes quienes aseguran que ocho personas se encuentran contagiadas con COVID-19. Situación que les preocupa porque hay una sola persona del personal de aseo en este colegio. Escuchemos la denuncia. Bueno, este, decirle a la comunidad, a, la, a toda la comunidad galanista y a la ciudadanía que nosotros los profesores... Queremos trabajar, ya llevamos dos semanas en desarrollo institucional, es nuestro anhelo, es nuestro querer, porque sentimos de que también los niños necesitan del colegio, pero también necesitamos unas condiciones mínimas para que los niños y niñas regresen a la institución seguros y que los papás estén tranquilos. El hecho no es mandarlos por mandar, sino que ellos en su colegio se sientan bien, se sientan protegidos, al menos con los protocolos mínimos de seguridad. Según estos maestros, quieren que la entidad correspondiente, exactamente la Secretaría de Educación, llegue hasta el lugar para inspeccionar lo que serían los protocolos de bioseguridad que no se están cumpliendo en este plantel educativo. De verdad que estábamos discutiendo ahorita entre todos los maestros, es, es incierto, es incierto. Mire, eh, lo, los niños utilizan los baños, los niños utilizan los bebederos, ¿sí? los lavamanos, y nada de eso está, está en, en medio de funcionamiento. En los baños, a los salones, en los cambios de jornada, hay que hacerles una desinfección con algún químico especial, no sé, de, de pronto eh, límpido o vinagre, a lo, a, no sé en qué grado de porcentaje, pero hay que garantizarles eso. Los niños no pueden hacer aseo, porque es decir, es decir si los niños harían aseo, la, la, el, el, el virus se propaga más, entonces necesitamos el personal de aseo, necesitamos que estén acá, para garantizar, mire mínimamente eso, para garantizar el retorno a clase. Nosotros sí lo vamos a hacer y estamos demostrando el colegio de San Antonio Galán y todos los colegios de Barranca que sí lo queremos hacer y por eso llevamos dos semanas en el colegio como nos corresponde. Hablamos con el rector de este colegio y precisamente nos manifestó que todo se encuentra en total normalidad sobre los protocolos de bioseguridad para este lunes 24 de enero. En el día de hoy, en el día de hoy, ya se comenzó a recibir el personal de aseo. A esta institución, el año pasado, teníamos tres funcionarias asignadas para el tema de aseo. En horas de la mañana ya llegó una funcionaria, está haciendo sus labores, ya empezó sus labores, por lo menos para empezar el tema de aseo aquí. Con el tema de docentes con pues, COVID positivo, sí, tenemos ocho docentes resultaron en el día de, en estos días presentados con COVID positivo. Entonces, se han tomado los protocolos debidos, igualmente informados a través del, de las mismas condiciones de salud, los eh, por lo menos los que, la misma información que se ha manejado para todos: eh, el aislamiento preventivo, en unos casos aislamientos preventivos cuando se siente mal, y en otros casos, pues eh, los docentes eh, ya tienen por lo menos informados, están informados debidamente a la Secretaría de Educación y obviamente al, al sistema de salud nuestro, Avanzar Médico, para que ellos igualmente y están aislados en este momento los compañeros docentes. Según el rector, más de mil estudiantes estarán retornando el día lunes, también 40 docentes. La idea, la idea del día recibir los estudiantes, el día lunes vamos a recibir los estudiantes de una forma gradual, progresiva y biosegura. Esa es la información que queremos darle a la comunidad. Nosotros tenemos matriculado una cobertura total de la institución, alrededor de 1.250 estudiantes en todas las jornadas, en la mañana y en la tarde, el día lunes. La convocatoria es para los estudiantes de grado 11. Yo sí quiero dejar dicho que vamos a convocar solamente décimo y grado 11. Les informaremos a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, los profesores, para que los estudiantes de grado 11 se presenten en la mañana y en la jornada de la tarde con sus debidos profesores, directores de grupo, para hacer ese proceso de décimo y 11 los que los vamos a convocar el día lunes. Y ahí gradualmente vamos a convocar... Eh, los siguientes días para que darle toda la información a los estudiantes. Posterior a eso, convocaremos a los padres de familia de una forma alterna para que también tengan la información cómo los vamos a atender. Estos profesores hacen el llamado a la Secretaría de Educación para que sean cuatro personas encargadas del personal de aseo en este colegio. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. Yanir Rueda, Siga usted con más información. Gracias Carlos Andrés por los detalles de esta noticia y la comunidad del barrio San Silvestre se siente inconforme por el mal estado en el que una contratista de la ciudad ha dejado la vía de este barrio asegura esta comunidad que no han socializado dicha obra. Entre el barrio San Silvestre y el barrio 22 de marzo se viene ejecutando una obra del acueducto por una contratista de la ciudad, afirman los habitantes que dicha obra... ...perjudica el estado actual de la vía principal. La problemática que tenemos acá es porque... ...los señores de esa, contra, de esa contratación o ese contratista... ...no vino a socializar en nuestro barrio... Solo lo arreglaron con la presidenta... ...en la cual ellos ya venían acá rompiendo la vía... ...por el salón comunal... ...donde nosotros le atajamos el cuento. ¿Por qué? Porque acá primero que todo... ...tienen que socializar. Por años esta vía se ha venido deteriorando situación...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 Que las losas las quiten completa y las pongan completa Se espera que la empresa encargada y la comunidad puedan tablar mesas de diálogo y llegar a fin término para el arreglo de esta vía que comunica a los dos barrios. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda, tu cita www.crom.com.com a Barraca Bermeja arribarán más de 15 jóvenes de distintos países del mundo en el Encuentro Internacional de Jóvenes. Barranca Bermeja recibirá a jóvenes de más de 15 países a través del Encuentro Internacional de Jóvenes. Es un evento que busca promover la creación de emprendimientos, el fortalecimiento de la cultura, el deporte y la vinculación de los jóvenes de cinco continentes en temas de paz. En el marco del centenario de nuestro distrito Barranca Bermeja decidimos abrir un espacio dirigido a todos los jóvenes Internacionales. 15 delegaciones nos estarán visitando. Vamos a realizar el primer encuentro internacional donde se toquen ejes temáticos importantes como el emprendimiento, la innovación, el deporte, la participación juvenil, todo alrededor de La Paz, donde buscamos generar conciencia a los jóvenes para que nuestros actos violentos no se vuelvan a repetir y donde a través de sus ideas, ideas se propongan soluciones a las mismas problemáticas que afectan la región. Este evento contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quienes se vincularán con el acompañamiento, asesoría y experiencia en lo que han sido los encuentros internacionales One Young World, que son íconos de eventos juveniles en el mundo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 Información deportiva, les contamos que la Alianza Petrolera inicia este semestre enfrentando al Deportivo Pereira en el Estadio Daniel Zapata. El director técnico Uwe Boder, del equipo de Alianza Petrolera, entregó detalles de lo que será el partido contra el Deportivo Pereira. Afirmó que esta semana fortaleció a los jugadores para arrancar con toda ese 2022. El grupo evolucionando. Eh, nuestro primer entrenamiento de fútbol que tuvimos fue aceptable. Todavía eh, conocemos en el por el periodo en que estamos. Todavía jugadores que les, falta, les faltaba mucho para, para llegar a su nivel óptimo. Pero esta semana ha sido mejor. Hemos tenido ya una idea de un grupo base que, que tiene una información importante eh, con el favor de dios de tener un, una buena presentación el domingo. Como esta pretemporada fue corta, se desarrollaron trabajos con alta intensidad para poder volver al ritmo de competencia, ya que tanto los jugadores antiguos como nuevos vienen del descanso de diciembre. Anímicamente estamos bien, estamos concentrados, sabemos que enfrentamos un gran rival, que el año pasado hizo eh, un buen papel en la Copa y bueno, en la Liga. Y yo creo que el día domingo podamos empezar con pie de derecho y regalarle un triunfo acá a la ciudad de Barranca de bueno, han sido dos semanas muy importantes de trabajo, dos semanas con una buena carga desde, desde la parte física, desde la parte táctica y sentimos que estamos en un buen momento, ya listos y preparados para empezar lo que es la liga. Me siento tranquilo, eh, por ahí se habían dado las cosas para, para otro equipo, pero bueno, yo sé cómo hacen sus cosas. Y bueno, de la mejor manera afrontaré afrontar eh, eh, lo que se viene en el torneo, ese partido tan importante que es Pereira y, y esperemos estar a, a la altura. ¿no? Eh, feliz de estar acá, de compartir con, con nuevos compañeros, con compañeros que tuve la posibilidad de compartir en otros equipos. Eh, Llego en calidad de préstamo. Esperemos que se puedan hacer las cosas bien y, y poder darle muchas alegrías a esta ciudad.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 Reciben una formación integral a través del fútbol y las actividades complementarias que le brindan esta institución deportiva de Barranco Bermeja. El celular donde usted se puede comunicar para que haga parte de esta escuela de formación deportiva. Pausa y ya volvemos.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 A continuación, conozcan la creatividad que algunas personas en Barranca Bermeja han generado para brindar, además de un servicio, a cambio de unas monedas. En Barranca Bermeja hay temperaturas con sensación térmica hasta 40 grados. Con estas temperaturas tan altas, algunos barranqueños se esconden del sol caminando por lugares donde dé sombra. Al igual que los conductores, pues este grupo de jóvenes tomaron la creatividad de convertir una problemática en oportunidad hoy con sombrillas, brindan un pedacito de sombra en los semáforos a aquellos conductores que tratan de ocultarse del sol del mediodía. Bueno, este, nosotros en vista de que el sol es bastante fuerte aquí en Barranca, viendo que la, eh, las personas llegaban y o sea, le picaba el sol y eso, lo demás, y optamos a, a buscar una sombrilla y, por, y, y colocándola, a los usuarios pues y le, las personas les gustan a veces más que todo a partir de las 2 de la tarde que el sol eh, incrementa más fuerte entonces gracias a Dios este hacemos el diario aquí esta vez no brindan sombra a la reina de españa ni a la clase alta hoy lo hacen a los conductores de la villa hija del sol bueno, a las motos y a los carros también, porque ya a partir de las 4 el sol le pega de frente a la, a, la, a, la, o sea, a la pantalla y entonces le pega en la vista y nosotros le colocamos. y La labor nosotros iniciamos, bueno no tenemos hora porque depende del clima, a veces el sol a las 9, empezamos o después del mediodía. Hoy envían un mensaje para aquellas personas que busquen ese sustento honradamente. Bueno, siempre hay que buscar la iniciativa pues, para hacer lo bueno. Pues. Porque hay personas que también optan a lo malo fácilmente, rápido y no buscan cómo buscar el diario a su casa. Pues. Este grupo de jóvenes lo hacen con el objetivo de llevar alimento a sus casas. Con mangas, cachuchas y otros elementos se exponen a los rayos del sol para llevar ese cuarto de sombra a los conductores. Hasta aquí la información más importante de Enlace Noticias. Esto es lo que usted quiere ver.